Hola, continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos adaptar eh, nuestro texto a, a imágenes y a, a dibujos pues eh, a través de una sencilla herramienta y unos pasos muy fáciles de seguir. Así es que vamos. Eh... Bueno, vamos a crear aquí rápidamente un texto de prueba. Mm, mm, mm. Texto de ejemplo, no de prueba, quise decir. A, yo lo voy a dejar aquí justificado. Y ahora es importante que cuando vayamos o querramos adaptar una forma, una figura o una imagen a un texto, esta se encuentre en la misma capa que eh, el texto para que funcione bien. Entonces dibujamos aquí un círculo. Vamos a dar un color ahí para que más o menos sea más fácil visualizarlo. Y ahora lo que vamos, ya que tenemos el texto y el dibujo en la misma capa, nos vamos donde dice propiedades, forma y aquí tiene las opciones. ¿no? Usar marco de forma quiere decir que el texto se va a adaptar a la forma de la figura usar cuadro circunscrito circunscrito quiere decir que este se va a adaptar digamos al marco de la figura y usar línea de contorno la línea de contorno pues es igual a lo de la figura pues aquí, muy parecido al marco de forma pero esto se puede editar de tal modo que pues, si se dan cuenta aquí pues el texto está un poco hacinado y junto con la imagen pues se crea ahí algo ahí medio pues visualmente medio feo, no entonces una de las opciones que podemos hacer es dar doble clic, le ponemos editar contorno y esto solo va a editar, el contorno no nos va a cambiar para nada la forma de nuestro dibujo, pero si sí nos permitirá abrir un espacio conforme nosotros queramos. ¿no? fin a la edición y por ejemplo ahí ustedes pueden ver ya quedó este espacio y entonces ya se ve se ve menos eh, amontonado por decirlo de alguna manera, se pueden utilizar otras opciones también con esta misma herramienta que, que es por ejemplo la división de nodos ¿no? para cambiar la forma de nuestra figura, ¿no? pero si se dan cuenta como la tenemos acá en línea de contorno quedó grabada la línea de contorno anterior le damos fin de edición y si quieren cambiar nuevamente, pues miren. Ahí queda. El, el cuadro es pues este no cambia. Esta línea de contorno, pues nos va a quedar como ya la habíamos con el círculo que lo habíamos dibujado. ¿no? Es cuestión nada más que, que investiguen un poco, pero básicamente esta herramienta es muy funcional para pues para mejorar la calidad de nuestros trabajos de nuestras ediciones bien ahora el caso de la imagen pues la verdad es que es muy parecido pero aquí vamos a hacer un pequeño truco vamos a instalar una imagen yo contrario a lo que les acabo de decir en este caso Vamos a poner la imagen en otra capa, en un momento verán por qué enviar esta enviar a capa fondo y con esta herramienta que está aquí, este que es como una pluma, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un trazo, vamos a hacer ahorita de manera medio burda para, para que nos prolongue mucho esto. pero bueno, con calma y con un zoom adecuado y todo, pueden lograr cosas increíbles, la verdad. ¿no? Ya una vez que llegamos aquí a, a donde queremos detenerlo, simplemente damos Escape, vamos otra vez a Propiedades, Forma, vamos a usar línea de contorno y como verán, pues rápidamente el texto se adecua a la forma que hemos dibujado. Ahora, pues esa línea se ve pues nos vamos acá. Y, y, entonces, entonces, ¿no? entonces, como verán, ya está perfectamente adecuado a nuestro arbolito y esto se puede hacer con cualquier forma, con cualquier figura. Eh? Podemos ir a la capa fondo, por ejemplo, simplemente ocupar la mitad pues traemos esta no es muy sencillo ¿no? como ya les dije pues esto se puede hacer con cualquiera por ejemplo aquí si no tenemos que hacer esparrame con el doble clic sobre la figura que acabamos de dibujar simplemente mover los nodos los nodos nos servirán para hacer un super trazo más preciso. O si de plano quieren que sea línea recta, pues aquí pueden ir quitando ¿no? los nodos que no vayan a utilizar. Porque, por ejemplo, le quiten este, este y este, y así posteriormente pues, quedará una línea recta. Y mucho mejor, ¿no? Así es que por el momento es todo. Espero que pequeño mini tutorial les haya sido de utilidad y que puedan de esta manera mejorar mucho sus publicaciones. Así es que hasta la próxima.